Con el vino y con el pan, te ofrecemos, Señor, nuestro amor. Con el vino y con el pan, te ofrecemos, Señor, nuestro amor. Señor nuestro amor El trabajo de los hombres La alegría de los niños La belleza de una flor Y el cantar de aquel ruiseñor Tristeza de mi pueblo, la miseria de los campos, lo sencillo de este canto, Padre de la creación. Gracias.